El tiempo pasado en español El tiempo pasado, verbos regulares terminados en ER, video número 19 Recordemos las terminaciones de los verbos regulares terminados en ER en tiempo pasado o pretérito. Ahora tenemos el verbo correr. Nos va a quedar en tiempo pasado de esta forma. Yo corrí. Terminación i; Tú corriste. Iste. Él, ella, usted corrió. Yo. Nosotros, nosotras corrimos. Imos. Vosotros, vosotras corristeis. Isteis. Ellos, ellas, ustedes corrieron. Hieron.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 exceder, 7. Mecer, 8. Meter, 9. Padecer, 10. Proceder, 11. Desobedecer, 12. Agradecer, 13. Cometer. Iniciamos con el verbo disolver. Yo disolví. Tú disolviste. Él, ella, usted disolvió. Nosotros, nosotras disolvimos. Vosotros, vosotras disolvisteis. Ellos, ellas, ustedes disolvieron. Ellas disolvieron el azúcar en el jugo de naranja. Ejercer. Yo ejercí, tú ejerciste, él, ella, usted ejerció, nosotros, nosotras ejercimos, vosotros, vosotras ejercisteis, ellos, ellas, ustedes ejercieron. Diana y yo ejercimos nuestro derecho al voto. Encender. Yo encendí. Tú encendiste. Él, ella, usted encendió. Nosotros, nosotras encendimos. Vosotros, vosotras encendisteis. Ellos, ellas, ustedes encendieron. Tú encendiste todas las velas del pastel. Encoger. Yo encogí, tú encogiste, él, ella, usted encogió, nosotros, nosotras encogimos, vosotros, vosotras encogisteis, ellos, ellas, ustedes encogieron. Esta blusa se encogió después de que la lavé. Establecer. Yo establecí. Tú estableciste. Él, ella, usted estableció. Nosotros, nosotras establecimos. Vosotros, vosotras establecisteis. Ellos, ellas, ustedes establecieron. Nosotros establecimos las reglas del juego. Exceder. Yo excedí, tú excediste, él, ella, usted excedió, nosotros, nosotras excedimos, vosotros, vosotras excedisteis, ellos, ellas, ustedes excedieron. Los policías no excedieron su autoridad. meser, yo sí. tú meciste, él, ella, usted meció, nosotros, nosotras mecimos, vosotros, vosotras mecisteis, ellos, ellas, ustedes mecieron. Ana meció al niño en la silla hasta que se durmió. Meter. Yo metí. Tú metiste. Él, ella, usted metió. Nosotros, nosotras metimos. Vosotros, vosotras metisteis. Ellos, ellas, ustedes metieron. Luisa metió su dinero en la caja fuerte. Padecer. Yo padecí, tú padeciste, él, ella, usted padeció, nosotros, nosotras padecimos, vosotros, vosotras padecisteis, ellos, ellas, ustedes padecieron. Yo nunca padecí de ninguna enfermedad. Proceder. Yo procedí. Tú procediste. Él, ella, usted procedió. Nosotros, nosotras procedimos. Vosotros, vosotras procedisteis. Ellos, ellas, ustedes procedieron. Ellas procedieron a la entrega de premios en la ceremonia. Desobedecer. Yo desobedecí. Tú desobedeciste. Él, ella, usted desobedeció. Nosotros, nosotras desobedecimos. Vosotros, vosotras desobedecisteis. Ellos, ellas, ustedes desobedecieron. Nosotros desobedecimos a nuestra maestra. Agradecer. Yo agradecí. Tú agradeciste. Él, ella, usted agradeció. Nosotros, nosotras agradecimos. Vosotros, vosotras agradecisteis. Ellos, ellas, ustedes agradecieron. Ellos agradecieron mucho la ayuda recibida. Cometer un error. Yo cometí. ¿Tú cometiste? Él, ella, usted cometió. Nosotros, nosotras cometimos. Vosotros, vosotras cometisteis. Ellos, ellas, ustedes cometieron. Nosotros cometimos muchos errores. Una vez más, recordamos las terminaciones de los verbos regulares terminados en er en tiempo pasado. El verbo encoger. Yo encogí. Y, recordemos el acento gráfico o la tilde en I. Tú encogiste, Iste. Él, ella, usted encogió, recordemos el acento gráfico o la tilde en la O. Nosotros, nosotras encogimos, Imos. Vosotros, vosotras encogisteis, Isteis. Ellos, ellas, ustedes encogieron, Ieron.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 El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en er. Video número 19. El tiempo pasado en español.